Señores, en otro tema, que no es el torito, inician plan de seguridad de San Francisco de Macorís. Ahí están los números, vamos a debatir ese tema. Adelante Camila. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez afirmó que a pesar de las limitaciones económicas impuestas por el COVID-19, la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro continúa a buen ritmo luego del éxito obtenido en Cristo Rey. Manifestó que las acciones integrales del gobierno bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, quien se ha integrado en cuerpo y alma, para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano, han tenido sus frutos como se ha demostrado en el proyecto piloto de Cristo Rey. Eso que estamos haciendo en Cristo Rey lo vamos a seguir implementando el día de hoy en San Francisco de Macorís y después seguiremos en la zurza, en la puya de Arroyo Hondo y el ensanche de la fe, indicó Vázquez. Aseguró que desde el gobierno se está haciendo el mayor esfuerzo para continuar mejorando los niveles de seguridad ciudadana en todo el país. Lo que he dicho es que desde las limitaciones económicas que tiene el país, estamos desarrollando una estrategia que ha dado resultados extremos en Ahí está, ahí está, mucho más patrullaje patrullaje, patrullajes, sí. ¿Eh? Para un vehículo para una ciudad segura, nuevo, vehículo nuevo, motores, un, motores motorización nuevo, ya ustedes saben, tiene que andar con todos sus papeles al día. Con su sus al día. Que la policía lo, de, lo detenga y y eso no pasa nada, eso porque no pasa están nada. haciendo un chequeo, están haciendo un trabajo. Claro. Yo ando con todos mis papeles ready, ahora si me quieren llevar con los papeles ready va, va a haber problema. No, y a la gente, a la gente que llame y opine y pregunte claro. y que diga si cree que este plan funcionará en, en San Francisco. 809-725-0505. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo? ¿Piensa usted que va a, a funcionar, a funcionar ¿a este, plan? este plan aquí en San Francisco de Macorís? Que hay mucha delincuencia. lo Bueno Neto. Que Saludos. Lo... Saludos. A ti, Bendiciones de para ustedes. Amén. Igual para Amigo. usted y toda su familia, hermano mío. Cuéntenos. Gracias, señor, por escucharlo hablar. Y Camila, que estaba desaparecida, no estaba Jenny. Ayer, ayer. Ay, estaba maleta. Neto mira, ella. yo te voy a decir una cosa a ti. Ese plan que la Policía Nacional está poniendo está maravilloso. Mira por qué. Primer lugar en el año 1902. 2002. Se hacía chequeo en la José Reyes, parte arriba, toda parte, tú lo sabes bien. Cuando eso tú eras un niño. Pero mira, en primer lugar, yo acabo de llegar de Santiago ahora mismo. 15 policías en la y me pararon. 12 policías en la entrada de la Guara me pararon. Oye, bien, ve contando. 20 policías después de Yudur me paran. Y, y, y 14 en la entrada de, de novio me paran. Oye, bien. Tú esos policías, yo estoy seguro que si lo ponen a patrullar en la José Reyes, los Chiripos, Ugamba, todo eso, Espínola, Víctor Valle, Rabo Chivo, esos 40 policías que están parados bajo una sombra, sin hacer nada, molestando a la gente que van pasando. Tú lo vas a ver que si hacen eso en San Francisco Macorís, se va a correr un poco la delincuencia. Porque aquella vez cuando hacían policía móvil, yo soy un oficial de la policía, te estoy diciendo, que sí. cogí toda la lucha que cogiste la lucha en la Policía Nacional. Tú vas a ver que va a dar un cambio en la Policía Nacional. Ese trabajo que se va a hacer está bien hecho. Bendiciones de Dios para ustedes y cúdense. Va a haber ejemplos en Macorís después de eso. Tú vas a ver. Cúdense. Bien, Ay, bien, guay. bien. Sí. Amén, así es. Así es. La mucha policía acumulada en una esquina. Pa a patrullar, a patrullar pa pa para los barrios eh, más bajos de San Francisco de Macorís. El bajo mundo, como se le dice Urbanamente. ¿Dónde 20, están esos problemas que tienen que estar mundo. ellos? Donde las calles son así estrechitas y es más curva que el diántre, métase para allá arriba. <risa> así es, señor, 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo? Eh, eh, o sea, va a funcionar. Va a funcionar. Va a funcionar, sí, sí, sí. Este, sí. Va a funcionar. este programa que está trayendo nuestro Mi presidente país seguro. Mi, Mi país. país seguro. Pa, pa, pa, pa. No, y no hay excusa de que papá ahora, porque mira, trajeron, mira ahí, motores, nueva, nueva. No ah, Y esos motores tienen unos buenos amortiguadores para montar los gordos que andan sin papeles. <ríe> Exactamente. Sí. Y también no camioneta, nueva, camioneta nueva, <ríe> camioneta nueva, para camioneta nueva para las popis, popis, nueva con para con las popis que andan en teteo. Yo. Para las popis, monten ahí no la, guagua, no la, guagua, la guagua nueva. Yo quiero la guagua nueva, de un borracho un día. Monteme en el camión, no, es la guagua nueva, <ríe> montelo <ríe> para allá. Ah, habría, habría no, no, no. Eh, eh, en los lo gobiernos anteriores, eh, habían hecho planes aquí parecidos a este? O sea, no, así como nunca corrisas. que el gobierno, no, no. Lo, el gobierno anterior. Usted lo vivió, usted vivió. Lo, ¿Usted, estaba usted no me aquí? Años. No, yo me crié en la capital. Yo tengo un año aquí en San Francisco. Oh. Usted, no, usted no veía ah, eso porque es aquí bueno, porque, que no porque estaba aquí se estaban lucrando. Lucrando los bolsillos del antiguo eh, gobierno. Si usted hubiera estado aquí entonces ¿Eh? en esos tiempos. Esos tiempos delincuentes, eh. O sea, es, es posible entonces que funcione. Te claro, ¿Sí? porque es la primera vez que un presidente se enfoca en nuestra ciudad tan bella, tan linda. Sí, que está creciendo la ciudad. Hello, ya. buenas. Buenas tardes. Buenas. buenas, a su orden. Mira, yo quiero hacer una denuncia. Eh, un amigo mío ahorita, él lo agarraron, él tiene un cripto, un negro. Ajá. Y él le presentó los papeles y todo, y como quiera lo montaron. Hay unos frescos como el hombre ahí, ellos creen que porque andan uniformados y andan estoito en grupo, uno no lo puede encontrar solo por ahí a ellos oh. oye lo agarró con los papeles y todo y lo montan el motor compadre. eso está mal, porque para está eso está usted una tiene una lo... radio y ellos que una flota también, si usted quiere investigar el vehículo, usted da en la numeración allá al operador y el operador tiene que chequear en la computadora si tiene algún problema de vehículo, que no tienen derecho a llevárselo porque usted tiene su documento son muchas frescuras, tienen que grabarlo de una vez. Sí. Usted caga su teléfono, usted lo graba. Que los quieren llevar con tu papel. ¿Y por qué? ¿Tú su documento? No, tú ves, eso sí, eso también, los abusos, eso también claro. eh, hay que reportarlo. Ahora, sí. hay que reportar usted los abusos. de una pasola prestada, los papeles siempre tienen que tener una cédula del dueño. Si no está el nombre suyo, usted cae en una cédula del dueño y la cédula suya, vea, ese es el dueño. Usted que lo llamamos ahora y ya. No, que tienen una flota y así mismo, como tú dices, Néstor, aparte, aparte de los documentos de, de, de, del, del boy, de vehículo, sea motocicleta o hay cuatro Goma, ellos tienen una flota y que llaman y de una vez el sistema le dice, sí, ese está reportado, por pues, hemos robado, claro, no, claro. no, no, claro. no presenta. Igual también, también, uno también, ellos con la nomación de tu, Mi, de tu mira cédula. Mira cómo hacían con los permisos otorgados. En, en el toque de queda, que le tiraban una foto y lo chequeaban en una, en, en una app que ellos tenían. Uh -huh. Y decían, sí, salía ahí. Ah, no, vaya, es ¿sí así mismo pueden hacer con la matrícula. Sí. Del puerto interno. Claro. Y ya. Ahora, el que pinta un motor de otro color, siendo eh, un color original, tiene que ir inmediatamente al puerto interno y cambiar eso. Bueno, a, a, hasta antes de usted pintarlo. Usted tiene que ir haciendo esas gestiones. Claro. Para que no tenga problema, porque vamos a ser claro. Así mismo. Ahora, es. que hay policías que se llenan de odio, que te quieren llevar a la fuerza, pero ¿por qué? Porque si usted está legal, usted no, usted no lo puede llevar nadie porque usted claro. tiene su documento, tiene cédula, tiene los papeles del vehículo. ¿Qué malo que usted quiere? Es así. Entonces, no, ustedes grábenlo. Cuando pase eso, usted lo graba y lo manda que nosotros lo vamos a poner aquí. Lo ponemos en todos los lados. Claro, porque son mucho abuso, A veces gente eh, van para el trabajo, gente que van desorientado y le enseñan los papeles. ¿Y qué es lo que usted quiere? Tiene que ponerse guapo porque la gente es lo que más jode. No, esperemos, esperemos que este plan mi país seguro funcione aquí en San Francisco porque mira, esto está fuerte. Así es va. un atraco diario. Hoy mismo eh, vimos un, un joven que estuvo en estacamento y él le pidió de, por favor oigan esto que no lo atraquen tanto que no lo atraquen tanto <risa> que no lo atracado, <risa> dice ya esta semana dos veces ay Dios mío ya no aguanta más un ¿No atraco más entonces lo agarran y comienzan a llorar los ladrones Comienzan a llorar y los eh, cuando mal. le dan duro eh, comienzan a llorar ¡Ay, <risa> <risa> <risa> Usted tiene que darle antes que llegue la policía. Sí. Ahí, huesito de la contentura. Ah, un bate. Y de, de adelante, ¿ves? Tú lo suenas hasta con una esponja que tú le ves ahí, le duele. Ah, Mientras te doliendo está cuidado de ti. Tú lo ves así. Claro, Qué ¿no? Ven eh, acá. Sí, Oiga, sí, entonces, hay, hay que poner un orden. En, en este 809-725-0505, opina usted, funcionará mi ciudad segura. Bueno, y en este momento están en la UAS. En este momento están el en la UAS presidente. con nuestro amigo y hermano Luis Abinader. Interior y policía. Interior y policía, mi amigo Chu está ahí. Ojalá me dé tiempo y a saludar a Chu, un hombre bueno. Eso es lo bueno. Eh, lo bueno, amigo. Nuestro Chubaque, Interior y Policía, eh, arreciando contra la delincuencia todo el tiempo. No, y que haga patrullaje en la calle, para que es claro. no hay patrullaje en la calle. No. Tú sales Oye, tú sales hasta en la libertad, la, la unidad principal, y tú no ves. No, nada. tiene que patrullar. es patrullero el patrullero. Hay que patrullar ahí, montar a los ladrones esa guagua nueva. Para con que los plásticos, Le entrenen, le entrenen. Que le entrenen, ahí, claro, entrenada. Y sí, bonita, sí, ves, son bueno. Nissan. Nissan. Alus. Al Mazda. Mazda, Mazda también, que te, eh, eso tiene buen rodamiento. Mira, nuevecita. Voy a poner un kit también. Sí, no, a los ¿no? a lo, a lo, a lo tigres que quieran entrenarse en su vehículo. Claro, de no Di una disponible. vez hoy para la calle, de una vez. Están disponibles. De Di una vez para claro. la calle hoy, para documentos, papeles, matrícula vamos arriba. Anda con tu papel, ¿eh? tráelo lo, súbelo. Cuando no, no. <risa> bueno, la gente nerviosa, me dicen, súbelo. Ay, ay, esto flow, dime. Voy a darle me dio uno. que tú no caigas nada, no, mi hijo. Es que tú no caigas ni papel de baño. Es que, ¿Cómo te apego yo de ahí? Ay, un día me dieron con un vaso de cerveza, fue. Entre la cara. Po, ahí mismo apagué esto, eh. Tú te apegas sí, allí. Pediatre. Yo no lo que yo pasé, me hasta tiro, me tiraron, me del el flaco. Y pedrarme tumbando y, pedra, y tumban de la pasó de, oh, de motor.